Vamos a ver la pregunta del día. ¿Considera usted que la fuerza del pueblo es el principal opositor del actual gobierno? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Considera usted que la fuerza del pueblo es el principal opositor del actual gobierno? Esa es la pregunta del día. Buenos días, Yerian La Antigua. ¿Cómo estás? Buenos días, amado. Estoy sorprendido. O sea, está como embullado. No, ahí. no, no. Sorprendido con ese titular ahí de que las, las escuelas la van a revisar. La pueden poner la, la van a evaluar después de que abra. Pero, ¿cómo así? ¿Qué van a evaluar? Bueno, que habría. <risa> Señor, no, pero que este país. No, no, no, no, no. Buenos días a la gente que nos está viendo a través de este Telenor Canal 10 y a la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales, el Facebook, el YouTube y también en Instagram. Aquí estamos, recordarle a la gente, como siempre, Pedro, que el tiempo es el mejor descubridor de todas las cosas, es solamente cuestión de esperar y que nada es más justo que la muerte porque visita por igual las pequeñas chozas de los pobres como las altas torres de los ricos. Buenos días. Muy bien, ahí están, las escuelas serán evaluadas <risa> después del inicio del año escolar. Debería ser antes, porque si la van a Déjame evaluar buscarse. es para, de Déjame, es para determinar falencias. Yo no he leído, no he leído esa información. La voy a buscar para ver, porque no, no me parece como lo. Pero bien, adelante, hermano. Si la evalúan es para buscar falencias. Sí, si tiene falencia hay que cubrirla antes de que... Verdad que sí. Pero, Pero bueno. Vamos Muy bien, señores. Leonel Fernández evalúa primer año del presidente Luis Abinader Corona. El expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, fijó su posición sobre el primer año de gestión de la administración del expresidente Luis Abinader. Sus declaraciones son una evaluación genérica acerca de todas las medidas y acciones tomadas por Abinader desde el 16 de agosto del año pasado hasta la fecha. Entre los puntos y afirmaciones del exmandatario actual presidente del partido Fuerza del Pueblo, Está en que el crecimiento real de la economía es de 0,3%. Manifestó que es imposible que se haya recuperado 714.551 puestos de trabajo si según datos de la encuesta continua de la Fuerza de Trabajo, SFT, la pérdida total de empleo durante la pandemia fue de solo 470 mil empleos. Consideró, entre otros puntos, que Abinader ha descuidado a áreas del sector salud, que al igual que el COVID-19 causan la muerte de miles de personas cada año. Vamos a ver. Ahí están las imágenes de apoyo. Eso es más o menos así un briefing rápido y apretado de lo que fue el discurso del presidente Leonel Fernández, que tocó otros puntos más. Adelante, Yerian. Miren. Como decía ayer, cuando hablábamos de la expectativa del discurso del, del doctor Leonel Fernández, eh, quiero repetirlo en el día de hoy. No importa quién sea la persona que lo diga, sino qué dice y usted poder confirmar si esos datos son ciertos o si está diciendo la verdad. Por ejemplo, lo primero que eh, trató el Leonel, o por lo menos lo primero que yo destaco que él trató, fue que el gobierno ha fallado en la vacunación. Es cierto, porque el gobierno dijo que para junio del año, de este año íbamos a tener el 80% de la población vacunada y hasta el momento, o sea, íbamos a tener 6.2 millones de vacunados de un total de 7.8. Hasta el momento, solamente eh, 5.7 millones de personas tienen la primera dosis y 4.5 tienen la segunda dosis. Y él destacó eh, esta falla naturalmente es una, es una debilidad del gobierno ahí, eh, que hay que destacar. Y es verdad, porque eso no está en discusión, los datos están ahí. Cuestionó, atención, Amado, tú que eres, tú que estás a favor y que eres eh, seguidor de Leonel, cuestionó la tercera dosis y ahí coincidió con, lo, con el planteamiento que yo hago, de que no es necesario una tercera dosis al, a, un mes después de la segunda, porque de acuerdo a la ciencia, un mes después de la segunda dosis cuando ma mayor eficacia tiene. Entonces, no parece lógico que tú te la pongas a lo, a, a lo, al, al mes siguiente. Aunque y entonces... Yo, aunque yo estoy esperando cumplir los seis meses. ¿verdad? Exacto. Después de los seis meses, es factible. Sí. Eh, de acuerdo a los estudios, ya eh, seis, ocho meses, por ejemplo, en Estados Unidos, pusieron esa condición después de los ocho meses. Okay. Y tiene que ser de la misma, dice Estados Unidos, mm. tiene que ser de la misma que te pusiste la primera y la segunda. Yeah. Y eh, Eso lo destacó, él cuestionó de manera enérgica lo de la tercera dosis eh, Habló de la atención primaria, es decir, de las UNAP, de las policlínicas Eso yo no lo puedo asegurar porque yo no realmente no he investigado sobre, eso, dice él sobre eso De que hay un abandono total, falta de insumos, falta de medicamentos, de equipamientos Y que hasta falta agua en las policlínicas yo no puedo opinar de eso, ni a favor ni en contra, porque honestamente yo no he hecho ningún tipo de investigación, no he llamado a mis fuentes a ver cómo están las UNAP. Dice que los hospitales tienen baja capacidad resolutiva, que hay largas filas eh, de espera para la consulta y tardanza en la cirugía. Tampoco puedo decir sí o no, porque no he investigado al respecto. Dice que faltan recursos humanos en el Estado, eh, calificados, provocado por la desvinculación indiscriminada. Eso es cierto. En, en gran parte de los ministerios han cancelado a la gente, lo han desvinculado y no han colocado gente calificada. Por eso ustedes bien eh, observaron el problema de la fiebre porcina. Fue que se, se chapearon a todo el mundo ahí en, en, en agricultura y entonces los técnicos calificados lo sacaron y no hubo entonces quien pudiera enfrentar de manera rápida esto de la fiebre porcina. Ustedes se acuerdan que, que Cuando hacíamos el análisis, y yo eh, no sé si Jair lo tendrá listo por ahí, pero lo vamos a tratar más, más adelante. Lo del 13% del crecimiento, dije, eso hay que revisarlo. Porque es que el dominicano cree lo primero que le dicen. Lo del 13% del crecimiento del Producto Interno Bruto, yo dije aquí, eso hay que revisarlo. Porque eso no me parece lógico. No, si tú lo comparas con el 2020, es posible. Pero, ¿qué pasó en el 2020? O sea, ¿cómo estábamos? Bueno, el estábamos 2020? cerrados. Es como Exactamente. Tú, eh, eh, eh, como decía Leonel. Hay que, eh, hay hay que compararlo con el 19, que es el último año normal antes de la pandemia. Claro. Entonces, incluso esa, eso esa, es una post, ¿verdad? esa referencia yo la hice aquí ayer. Le dije, bueno, es que si tú lo comparas con el año pasado, eh, igual que las exportaciones, no tiene sentido, no, porque estábamos claro, cerrados como claro, país. Claro, Compáralo claro. con, el, con el año 2019 claro. y eso fue lo que hizo Leonel. ¿Y sabe de cuánto es el crecimiento? De acuerdo a este planteamiento, 0,3%. ¿3? 0,3%, o sea, prácticamente nada. Eh, dijo que el gobierno, oigan esto, Oye, esto, Francis, tú que llegaste ahora. Gobierno utiliza cifras fuera de contexto. Oigan eso. Sí. Se, dice él que pretende confundir al pueblo mediante la manipulación estadística de la realidad económica del país. Es decir, que leonel dijo en esa frase, para, para lo que pues, no le gustan mucho los eufemismos, que el gobierno está mintiendo, porque dice que está manipulando la estadística eh, eh, de la realidad. ¿Verdad? Y ya con esto termino, porque fue bastante amplio, Dijo que el gobierno mintió con relación a la recuperación de los empleos, cosa que también lo habíamos advertido aquí. Dijimos, no, no hay forma de que 700, el gobierno... ciento mil y pico de empleo cuando solamente se perdieron 470, 400 mil. Pero que tampoco es verdad. Tampoco, ni una cosa ni la otra, es verdad. De, de, de, de. Bueno, gracias, Yerian. Saludamos sí, a sí, Carolina marita. Medina, que está con nosotros. Buenos días, Amado. Buenos días, Francis. Buenos días, Yerian. Buenos días a toda la gente que está tempranito con nosotros. Hoy martes 24 de agosto, señores. Casi se va el mes. Casi, casi no. se acerca. ¿qué pasa? Estamos a seis días Exacto. Entonces ya, este casi se casi puede. hay que sacar Nada ir, más se le ve la colita Ir sacando las <risa> si luces Si fuera un perro se le viera la cola <risa> Amado, hay <es risa> que ir sacando las luces, Yer, yantame, sí. buenos días Sí, sí, bueno. sí. Ahí es Francis, ¿cómo sacando está sacando las luces Bien, oh Dios, las gracias vestido de rosado? Y la gente anda como sí. desesperada en la calle Digo, eso no es un rosado, eso es como un... desesperado que de la gente en la de calle Dijeron de que es salmón Sí, es verdad es salmón, es salmón Me dijeron eso Buenos días, amados. Buenos días, Carolina Yerjan, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos dé inteligencia para entender las cosas y que nos permita realizarnos cada día. Yo soy Francis Rodríguez y agradecemos el favor de permitirnos entrar a sus hogares. Adelante. Bueno, suerte que no estaba cerca la corbata de bueno. <risa> <Se> la comen. <risa> sí. Bueno, señores, vamos a continuar. Bueno, estamos hablando, Carolina. Bueno, ya sí, tú lo escuchaste. Claro. Adelante, Carolina. Sí, eh, indiscutiblemente vemos a un Leonel Fernández eh, haciendo todo lo necesario para ir posicionándose con miras a las próximas elecciones en nuestro país, indiscutiblemente será el candidato de la fuerza del pueblo, yo recuerdo que alguien decía que Leonel solo sabe ser candidato o presidente eh, una de las cosas sí, porque eh, eh, Francis, no ponga, ponga a Francia me hace poner las caras, pero solo sabe ser <ríe> candidato o presidente, pero es verdad y cuando, y cuando no sea él va a ser su hijo exacto, entonces hablar de democracia de, de libertad y de creación de nuevas fuerzas cuando usted siempre es el candidato como que es un poco contraproducente pero bueno eh, en ese sentido vemos que está haciendo todo lo necesario desde su partido Fuerza del Pueblo que hay que decir que ciertamente con todas estas iniciativas y pasos que viene dando eh, Leonel Fernández como bien sabemos un conocedor de la idiosincrasia del pueblo dominicano, o sea, él sabe cómo hacer política para calar y posicionarse o lograr lo que él quiere lograr. En este caso es lograr que su partido Fuerza del Pueblo se convierta en la principal fuerza de oposición y en la segunda fuerza política, podríamos decir, porque o sea, dejando al PLD de, de lado, eh, viene siendo el, el PRM en estos momentos. Eh, si observamos el discurso de Leonel Fernández, muy diferente al presentado por el Partido de la Liberación, por el PLD, mm. un discurso donde habla, eh, no vamos a decir un discurso un tanto conciliador, pero sí destaca y reconoce algunos aspectos o logros del gobierno. Yo lo decía ayer en mi comentario. Ayer o a qué día ayer. Ayer, de ayer ya te hablábamos. Oye, de no esto. espere que Leonel vaya a hablar artesonado. Yo estaba no. claro. Entonces, un discurso en los, ese sentido, eh, no eh, otro, o sea, donde critica los aspectos le ir, que él entiende que, que están mal, con ya, ya, ya se algunos, en, en la parte que tiene que ver que destaca los logros del gobierno con el tema de la salud, el tema de la eh, búsqueda de la dinamización de la economía en nuestro país, que son eh, realmente básicamente los logros que podríamos destacar del gobierno. El tema salud y cómo ha enfrentado la pandemia... Sacando ese ladito ahí o esa, esa iniciativa que de alguna forma afectó muchísimo la vacunación en nuestro país que fue el tema de la tercera dosis y eh, la, el interés que se puede palpar y que se puede sentir señores del gobierno de Luis Abinader eh, con eh, miras a que nuestra economía se dinamice, se logren los objetivos en lo que tiene que ver con la recaudación, con la movilidad de los sectores económicos de nuestro país. En ese aspecto eh, estamos totalmente de acuerdo con el tema de los empleos, no sé, no manejo el dato, pero sí... Eh, Hay una encuesta de e, e, FC, no me acuerdo, eh, que da que es, eh, solamente se perdieron menos de 500 mil empleos, eh, y entonces, pero el gobierno dice que recuperó 700 y pico de empleos. entonces era lo que decía Lionel, recuperó todo lo que se había perdido y, y además creó nuevos empleos para poder llegar a esa cifra. Entonces él Se está guiando por esa encuesta. Eh, entonces, partiendo de todo esto, hay que ver eh, no solo el aspecto de lo que refiere el, el, el Leonel Fernández en sí, sino de lo que él busca lograr como partido político y como eh, figura principal del mismo, de la fuerza del pueblo, y como si se quiere líder de muchos dominicanos que siguen al expresidente y que entiende que tiene todas las condiciones y las capacidades y cualidades para dirigir el país en el 2024. No dudas? No lo dudo, pero preferiría <risa> ver otros <risa> otras rostros, rostros, otras caras. Eh, y hay algunos aspectos como el tema de la reforma a la Constitución, que es uno de los temas eh, que leonel siempre ha tenido en... en en sus escritos, y siempre ha dado seguimiento a la protección, si se quiere, de la Constitución, y habla del tema de un Ministerio Público Independiente, donde Leonel Fernández busca crear, eh, perdón, donde Luis Abinader busca crear los mecanismos para que el Ministerio Público o el Procurador de la República no sea eh, puesto por el Dijo presidente. Dijo exactamente lo que yo dije en un comentario: exactamente eso, no hay necesidad. Pero entonces, no, no, pero permíteme, no está la necesidad, pero ¿qué pasa en nuestro país? ¿Quién lo pone? No o sea. importa, si, si, a, si a ti te nombran en la lotería, tú que estás bregando con tema de banca, yo te aseguro a ti que tú no vas a hacer la vagabundería que hizo Dicen. Por ejemplo... Sí, pero... ¿Cuál es la, oye, ¿cuál es la garantía? La garantía es saber elegir bu un buen personal. Y segundo, un sistema de supervisión adecuado. Yo decía aquí, si el Consejo Superior del Ministerio Público no se constituye en un cheque en blanco del procurador de turno, el sistema funciona sin problema, aun cuando sea el presidente que lo nombre. Entonces, mira... Porque yo te voy a decir una cosa, de mil y pico de Ministerio Público, el Estado solamente tiene opción... El, perdón, el Estado no, el Presidente, Presidente de la República solo tiene opción a nombrar ocho pero oye lo que tú dices, escuche, pero escucha esta frase, tú dices saber elegir claro. ahora Claro. El, el, el interés del presidente que llega o de los presidentes que hemos tenido es elegir a alguien de su cercanía. No es que voy a elegir uno serio o no, es que elijo a quien está o responde a mis intereses como Bien. ha pasado con Jan Alain, con Radamés, con Domínguez Brito. Y con la propia no me, Miriam. No metas Radamés eso porque Radamés Jiménez pero fue, fue uno de los procuradores que más inversión hizo sabes, sobre todo en el, sistema, que... en el sistema penitenciario. Sí. Y te voy a decir una cosa. Ningún escándalo, yo lo... Lo tengo no, que defender porque no solamente es mi hermano, sino que además actuó correctamente. Y eso yo estoy dispuesto a defenderlo aquí Amado. y a donde sea. Pero Mira. el, punto, Arradame, es ese. el punto es ese. Arradame. Domínguez Brito hizo un excelente trabajo en el primer momento y después se dañó porque vino con un proyecto político para sí. Y por eso comenzó a, a flaquear algunas cosa. Pero fueron dos buenos procuradores. Francia, adelante. Mira. Hmm. Ya advertíamos que ¿Qué? Leonel Fernández no es del estilo estridente posición. de... Busquen un candidato ustedes para que lo, se lo pongan al, al frente. Busquen uno. Yo sabía que Leonel no era el individuo que iba a ser un, <risa> un, un, un dictador. Vamos a ver si Estoy me como, dejan como hablar. Como Vamos a ver si me dejan hablar. Hay que interrumpirlo. un pilo? ¿por qué va a hacer eso también? Mira. ¿Sí, para que Para darle de su propia medicina. Sabíamos que el estilo de oposición que Leonel ha diseñado ha sido una oposición constructiva acorde al tiempo que le ha correspondido a Luis gobernar. Lo he dicho siempre. Todos me han escuchado advertir eso. Que dentro de estas oposiciones que han hecho los PLD, la misma Alianza País, la que sé yo, que yo no he sentido a Guillermo Moreno en ninguno de los aspectos decir ni a entonces cuando nosotros tenemos una posición del presidente Fernández siempre ha de esperarse que haya una, de, una, verdadera, una verdadera un verdadero ejercicio de análisis del discurso presidencial respecto a los logros y desaciertos que haya tenido el presidente actual, no importa si es Luis ese es el estilo decente, ponderado, muy razonado. Y como él terminó el discurso, precisamente, Poco Yerra, el que, no, el que analiza antes de, de, de, hablar. de hablar o de ponderar, en este caso, las ponderaciones que hizo Leonel, habría, eh, estábamos esperándola para conceptualizar el momento y que le sirva a la, misma, a la misma estructura gubernamental para autoanalizarse, no para defenderse de ataques, porque no lo pueden ver como un ataque, salud, no lo pueden ver como un ataque por la forma elegante pero sobre todo certera, muy bien analizada de cada uno de los puntos, al a la vez, reconocer que frente a una situación, como lo ha dicho él mismo, Leonel Fernández, que no es momento, no, era, no han habido momentos para enfrentar y ser una oposición extridente, como la ha hecho el PLD, que da pena a Charles Mariotti, que no tiene la capacidad de ser un secretario general de un partido tan, tan grande como era, y todavía tienen la ínfula de que son grandes y no se dan cuenta que están flaqueando. Que no pegan una. Pero guste o no a quien sea, Leonel Fernández tiene sus luces y muchos han querido denostar, denostar su participación en la vida política, entendiendo que él se debe de jubilar políticamente. Lo mismo que y tú salir. Tú estás y lo sa es lo mismo que tú estás haciendo ahora mismo. ¿Eh? O sea, tú te das cuenta que tú no quieres que lo de, que, que denosten a él, pero tú estás haciendo eso con otros partidos. ¿En es cuál juicio. es partido? Lo mismo que tú estás haciendo ahora. O sea, no, no, porque estoy comparando <risa> que si es de acuerdo a lo que es la posición del PLD, da pena en la forma que se ha expresado haciéndole oposición al PRM. En cambio, estamos hablando de que un individuo se ha sentado a analizar la vida nacional y cómo ha ido el manejo de lo, del dinero del pueblo en un año, que pese a lo que ha dicho Luis, leonel le ha dicho, hay un rebrote de información desde el Banco Central que no se corresponde. Ahora, yo lo que quiero escuchar es a los economistas y a Presbo si está de, en desacuerdo con lo que ha dicho, porque desmentir lo que ha dicho sería interesante que el PRM, pero creo que van a seguir la línea de, de realizaciones y de presentación temática del gobierno, porque ya me di cuenta que lo que decía Yaryán en nuestro grupo es así. Hoy no veo sí, nada. Ahora tendencia. En la en la. Red, en, la en, los pre, en los periódicos digitales. Lo truquearon. ¿Lo, lo, lo? No hay el gobierno tiene un equipo dedicado a, a, a hoy lo a que azul, tendencia lo que sale es la parte de Luis de que sigue avanzando claro. déjame ver no, escuchamos no, pero, pero, pero, pero bueno no bien. yo he, oye, he visto bien. mucha información mira. del discurso de Leonel bueno, Fernández sí, en, no la, tendencia en las redes en no es tendencia vamos a ver mira okay. mira el diario libre en la portada, no lo que abra ingreso a AFP por comisiones suben eh, pese a reforma para reducirlo. O sea, el litín diario lo tiene en primera sí, plana. Sí, el litín diario lo tiene o sea, en primera Entonces, no es. Bien. Okay. espérate, déjame concluir. hay una parte Antes de, de resquemor yo. siempre por lo que es, es la parte no, de criticar que, imagínate. Los, los aspectos que se criticaron. Gustele o no, ahí está planteado ...como una oposición responsable del presidente Fernández... ...que no sabíamos que no era para menos, venir de él... ...entonces nosotros creemos que debe de ser ponderado por parte del gobierno... ...por parte del gobierno y utilizar su discurso para autoanalizarse... ...más que para responder o ponerse bravito... Porque ya Bien. vimos a, a Ramón gracias, Albuquerque gracias eh, expresar. Me hubiera gustado ver yo, a Leonel yo no, también cuando el peligro. Yo, no yo no tenía duda. No era, él era un Yo no, no tenía interna. duda de lo que el dominicano Calle. iba a no. ver ayer en la, en, en la noche con relación al discurso. <ríe> Fíjense que durante todo el transcurso del discurso, el presidente Leonel Fernández nunca habló de, que, de la incapacidad del gobierno, nunca habló. De manera de, directa no, no, no lo hizo, no, no hizo no, ataques, sino a las políticas. Es un, hombre, es, es un hombre respetuoso, por eso yo lo decía. No esperen palabras estridentes, ni mucho... Ahora, tocó temas puntuales de la nación. Los principales temas que planteó fue el tema de la baja inversión, que se lo ha criticado mucha gente al gobierno, y él lo dio con número. No solamente le dijo, no, ustedes no han invertido nada. No, ustedes no invirtieron tanto donde debieron de invertir. El PIT eh, y así lo, lo explicó. El PIB en el 2019 era de 89 mil millones de dólares. Perdió 10 mil millones, sí. dijo él, en el 2020. Por lo que al hablar de crecimiento económico hay que partir de recuperar esos 10 mil millones primero y entonces a partir de ahí bueno, comenzar la inversión. Los 13 mil de crecimiento que establecía realmente estábamos menos 6.7. Okay. El endeudamiento, Se habló del endeudamiento, ver. un endeudamiento que va por encima del de 70%, 69% del Producto Interno Bruto, que es una, un nivel que hasta ahora no habíamos tenido. Por otro lado, por otro lado planteó la baja inversión con relación a, eso, a, a, a, eso, a esos empréstitos. El empleo, ya lo comentamos aquí, lo dijo eh, Yerjan. la inflación, ese es un tema que le preocupa, porque hace días que Leonel Fernández venía planteándolo en algunas intervenciones públicas Hablando de la inflación, sobre todo a él le preocupa el precio del pollo. Parece que al presidente no, no, le gusta el pollo. ya se incluyeron la, el arroz, la, el aceite, sí, pero, lo, lo explicó muy bien, que yo polio... siempre pongo el aceite como un referente y lo explicó muy bien. Bien, la cuestión es que le preocupó el tema de la inflación, el alza de la canasta familiar y lo que eso puede traer como consecuencia, el manejo del COVID-19 y el olvido que ha tenido el gobierno con otras enfermedades que también provocan muerte, según lo que... Sí, según la según hipertensión, lo que... la, la, la, los problemas comportamiento a nivel internacional, de hecho, la, OM, eh, la OMS lo ha dicho, que la gente ha descuidado su salud sí, propiamente sí. y hasta por el temor de ir a los centros. Sí. Y el eh, gobierno y tú habló Tú tienes esto. un perro bravo que te quiere morder, si sí, sí, tú sabes, si hay un gato atrás de ti, tú no le haces caso, aunque Reci te aruñe. pero es porque el perro es lo, es lo más importante. Realmente uh -huh. es así. Es un comportamiento muy humano, pero un gobierno no puede darse ese lujo, te lo puede dar tú que era un particular, pero un gobierno está comprometido a resolver los problemas de una nación. Sí, Entonces, somos el país con la cuarta inflación más alta de América Latina. Exactamente. Eh, dice, la vía más idónea para que el país pueda avanzar en la recuperación de la actual crisis sanitaria económica y social causada por la pandemia del COVID-19, así como por la supervivencia frente a males ancestrales que todavía aparecen como fantasmas en el horizonte nacional. Eh, dice que debe haber un consenso, saludó el consenso que ha propuesto el presidente. Se refirió, por ejemplo, al tema de la modificación constitucional alegando que no hay necesidad de una, de una reforma. Yo le voy a decir una cosa, ¿cómo lo vamos a elegir? Por el Consejo de la Magistratura, cuando el Consejo de la Magistratura es el 75% propiedad del Ejecutivo. Cuando usted analiza el Consejo, usted se da cuenta que en el Consejo hay un 75% de posibilidades de que el presidente triunfe en su planteamiento por la gente que están ahí. No, y por el poder que representa. Por, por eso mismo. Entonces, al final, vamos a seguir a través, mediante, va a ser, se va a convertir en un eufemismo. No, no, lo nombra el Consejo Superior de la Magistratura. Sí, pero ¿quién es el dueño de, jodido, Consejo El Presidente? O sea, lo vamos a elegir. Oye, eso sería terrible. Usted ve a, lo, a los fiscales haciendo campaña por un candidato. Es una vaina maldita. ¿Cómo es los fiscales? Haciendo campaña a la abierta, por un candidato, a la abierta. abiertamente, porque si si la Constitución se modifica dice que va a ser por elección, ¿eh? No, un lío. Usted me entiende? Entonces, también hay otro problema y el otro problema es lo va a designar, lo va a designar el Congreso Nacional. Todavía eso es peor. Es una olla de grillo peor. Y ahí hay una falta de inteligencia wow. tan terrible wow. que cuando usted viene a ver nombran hasta uno que no es bueno, abogado espérate espérate, espérate hicieron hicieron eso con sí, el carajo de de, de de de inapa de inapa es? De, sí, de, que de, cambiaron lo, la ley para no. que fueran abogados exactamente o sea ahorita verá usted que ah no el procurador es un gerente un tipo que sea buen gerente puede ser procurador no y abogado nombran, no exacto, necesariamente abogado exacto ¿y nombran un carajo a la vez la gerente para hacerlo de independiente Exacto. mira en o sea, la, entonces mira, yo pienso que la que, mejor el mejor la mejor forma eh, eh, con el perdón francis la mejor forma mira, es que lo siga nombrando el presidente de la república y que y que el consejo sea que dirija y bajo el esquema de su ley lo que tienen que de su ley, claro. si se aplica la Constitución no la y la ley, se no se necesita tocar lo que la Constitución. tienen que respetar la ley, exactamente. ¿sabes? Porque incluso la Constitución le da sí. eh, no independencia, es que no ley, le da independencia al Ministerio Público Funcional, y la propia ley orgánica. Claro, claro, claro. administrativa y El primer aspecto de reforma que se hizo fue cuando, cuando Luis Abinader nombró, nombró a Miriam y a ¿Qué aguerrero no era? Céspedes. Mira, primero cuando... con el perdón, primero era ella está preguntando a la chica que quién Ajá. era el Procurador cuando Hipólito primero era Virgilio Bello Rosa. Correcto. Y luego era Céspedes. Eh, Céspede. Que entre Virgilio y Céspedes hay una, un pero abismo. que hay que respetar la ley. <risa> si se respeta sí, la ley, <risa> Céspedes, <risa> eh, eh, eh, ¿a qué era que se dedicaba? Yo no quiero. Mira. Miren. Tú, tú eras, sí, eras sí. fiscalizador. Fica, no, no, no, no. Yo soy amigo Miren, personal. Miren, si me, permiten pero, si me pú, permiten. pero déjame concluir la parte que quiero decir. Pero primo de Virgilio, o sea, de Virgilio tú sabes. Primo de Virgilio. Y reconocer. Y reconocer que Amado en día pasado hacía alusión al rol del Ministerio Público. Ese, esa inclusión del discurso de Luis creo que fue la parte menos luminosa, la de hablar, él, de tocar la Constitución con un aspecto que nosotros que conocemos la Constitución y las leyes no debió de tocarse. Y eso ha despertado las pasiones también en los que estaban esperando ese discurso, porque pareciera que Luis está comprometido con algo. No sé. Y, y una pregunta, Francis: ¿tú te crees tú que duro. es verdad es para, que esa, esa, sí, modificación esa modificación va a ser que para, no, para, para, para, hombre, para independencia? No, para hombre, porque inmediatamente un, tú. Eso es para cumplir eso es un, un pacto. Si convocaste la Asamblea y si Luis Nacional. está por ese lado, voy a terminar diciéndole: <risa> cuidado, Luis, que te va a dejar llevar entre, lo, entre la pata de esos caballos. Que son de Boscao, lo demostraron siendo gobierno Francis, al final. Y hay que decirle a la gente que la asamblea je, revisora, ¿verdad? De la constitución, inmediatamente está ahí ya convocada. Son ellos. Es soberana. O sea, ahí son no ellos. es lo que el presidente diga. Es y lo que y no otra quieren cosa, Yaya, ya. ahora que tú dices esa partecita, ¿Mm? ¿sabe cuál es la única alternativa que tiene la misma <ríe> constitución? para garantizarse que una reforma sea realmente la que ha promovido el presidente como ley en principio, porque primero se tienen que abocar a admitir la ley de reforma con los puntos que el presidente sí. manda. Pero cuando llegue allí, como dice Yaljang, son ellos los que van a empezar a manipular y ya apareció desde España un embajador. Sí, yo lo vi. ¿eh? Qué sinvergüenza es Juan Bolívar. ¿eh? Asusando no, ya la reforma no, no. Para que haya inclusión De una variante del aborto Cuando ya eso está cerrado Aquí Y se supone que el código penal debe ir Como se llevó y Ahora, Ahí, el aspecto ahí de... aparecieron Todas las pasiones De lo que querían introducir En una constitución Es de, un absurdo ¿eh? de, de, de... Tú sabes qué es lo que se necesita Carolina Que aparte de que esa asamblea Tiene el, todo el valor Después de bellito, que se comporta amado, Tú sabes que es lo que se necesita bellito, pero... Que se cumpla sí, la sí. constitución <ríe> Que ese congreso Antes de hacer cualquier ley de reforma Cree la ley de y, referéndum. Sí, que tiene que nosotros, ser mediante referéndum. Y hablar de espacio de espacio. Que y, y nosotros aspecto, somos los que vamos a decir al final. La el habilitación. Eso podría explicar es. la ¿Sí? habilitación ¿Sí? de Danilo Medina, que eso es una de las cosas. Pero eso que es lo que está... te estoy diciendo. ¿Para, ¿Para dónde va Danilo Medina? Ese es el, ese es el, ese es el, ese es el cuento. No, va. ¿Para dónde va Danilo Medina? Adelante. Eso que dice Yayá, eso que los dinosaurios ya no pueden aspirar. Miren, miren. Un detalle que habíamos citado aquí. Que a, que a mucha gente se le marchitó el cutis cuando lo dijimos... ...Leonel resaltó todo lo que él había hecho en su gestión... ...y que no se le puede quitar, aunque usted quiera quitárselo, claro, amigo... ...mira, lo hizo, eh, nosotros pensábamos que no lo iba a hacer... ...y, y yo lo había dicho aquí... ...y eso fue para contestarle a los, a los ¿qué tuteros... ...¿qué resaltó él? ...la, él, la creación de la, de la Comisión Nacional de Reforma del Estado... ...la Comisión Presidencial de Reforma de Justicia... El, la ley de presupuesto, la ley de crédito público, la ley de tesorería nacional, la ley de planificación e inversión pública, la ley de compra y contrataciones, que ahora el PRM en el gobierno se le encuentra muy dura y la quiere modificar para ponerla qué? más... Claro, oigan eso oigan eso ¿Qué dice el PRM o el gobierno actual? Hay esa ley de compra y contrataciones muy dura, o sea, hay que modificarlo para ponerlo un poquito más no, flexible. Es, ¿Cómo? es que sea menos no. burocrática es es muy difícil es ser proveedor de los estado. actores Carolina no es se es. yo estoy la de acuerdo control. con una es un modificación bueno. es un control hay demasiada Carolina. burocracia Carolina bueno. para el ser proveedor está... aquí del estado hay que Carolina, ser Carolina el problema está en los operadores en los operadores Bien. se cumple la, la pregunta ley del y eso día. no puede resultarle considera nada considera usted dámela ahí la pregunta del día tú sabes por qué tú eres conocedor de ese tema considera usted la junta del pueblo es el principal opositor del actual gobierno.